Amigos, un cordial saludo en este día miércoles, mitad de semana Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado Las muchas, muchísimas bendiciones que el Señor a cada uno de nosotros nos da a Cada uno de nosotros nos encomienda Somos supremamente bendecidos y quiero invitarlo para que iniciemos nuestra jornada dando gracias Vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a decirle a Dios gracias Cada uno hable con el Señor Piensa en aquello bonito que el Señor le ha confiado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 El que se salte uno solo los preceptos menos importantes, y así lo enseña a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien nos cumpla y enseña, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy la Palabra nos insiste en cómo Jesús no, no viene a acabar la ley. A veces creemos que porque hablamos del amor, porque amamos, porque servimos, porque somos buenos, entonces pasamos por encima de todo. Y abolimos todo y no No se trata de eso Incluso lo que Jesús viene a decir Es que Él viene a darle plenitud Darle sentido a todo ¿Y cuál es el sentido de todo? Precisamente el amor Ya no hacemos las cosas porque tocan Porque hay que cumplir una serie de preceptos re rituales Lo hacemos por amor Por amor a Dios Y en gratitud a Dios Queridos amigos Vamos a vivir este día con toda la fuerza La gracia de Dios Buscando agradar siempre a Dios Buscando sobre todo amar que el Señor los bendiga los guarde los proteja. Un abrazo para todos queridos hermanos.